Hola qué tal ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en el Harryon Park que es un lugar con mucha con mucha tradición y cultura aquí dentro de la ciudad de Dayton y estamos retirados aproximadamente unos 15 minutos del centro del centro de la misma ciudad bueno y como podemos apreciar lo que estamos viendo al fondo precisamente es lo que le da nombre a este parque que es y este monumento precisamente tiene una altura de 43 46, perdón 46 metros o un equivalente a 151 pies de altura. Originalmente la historia nos cuenta que contaba con 23 campanas, pero hasta el día de hoy se tienen 57 campanas en el carrilón y esto lo hace el carrilón más grande del estado de ohio la torre Carillon es de un estilo moderno y fue construida en 1942 Continuando con este recorrido Haremos un giro hacia nuestra izquierda De madre lenta para que podamos apreciar Pues de la mayor parte del contorno que envuelve A este parque Exactamente Atrás en la parte de estos árboles que tenemos al fondo Pasa una fuente del río Un río muy, muy grande la verdad Y mucho más al fondo se encuentra la Interestatal 75 pero si seguimos girando ok vamos a encontrar definitivamente algo realmente hermoso muy muy muy maravilloso que okay, precisamente esos edificios son precisamente esos edificios bueno pues que tiene de extraordinario que sean unos edificios definitivamente quiero comentarles que aquí se encuentra un museo un museo en el interior de la construcción y un museo al aire libre si giramos hacia la izquierda estaremos encontrando una cervecería que quizá no alcanzamos a apreciar pero por ahí verán ustedes una fotografía bueno lo que escuchamos lo que escuchamos al fondo precisamente fue el sonido del fueron aproximadamente por dos o tres segundos unas cuantas campanadas pero pues no deja de ser interesante bien continuamos continuamos continuamos y si sí, como les comentaba yo esto es un museo que cuenta parte de la historia de la aviación aquí en Dayton los inicios de la aviación tenemos bueno un recorrido en mini tren para adultos y niños muy muy interesante que ya en ocasión en alguna ocasión podemos Podremos mostrárselo a ustedes. Bien, bien, bien. Continuamos, continuamos girando hacia la derecha. Y volvemos a llegar a lo que es el carrilón. Una estructura monumental definitivamente. Bien, giramos un poquito más hacia la derecha. Y estaremos encontrándonos que realmente estamos... Pues prácticamente lo he dicho en medio de un bosque. Bien, llenos de flores, pues sí también de flores, llenos de árboles y todo, todo esto en un entorno verde. Ok, pues en este momento lo que estamos enfocando es el carrilón. Bien, que es lo que en este momento nos interesa comentarles a ustedes. Nos encontramos precisamente en este momento frente a la estructura del carillon realmente me impresiona me impresiona la majestuosidad que tiene el monumento y sobre todo si hacemos una, una toma hacia la parte superior que es donde se encuentran las campanas bueno pues realmente no apreciamos a Ver la cantidad exacta Pero Está escrito que son 57 campanas Aprecio que son de diferentes tamaños realmente Si sí hay diferentes tamaños Por lo tanto pienso Que los diferentes tamaños Que no alcanzamos a apreciar Bueno pues están Dentro de las 57 campanas Alcanzamos a ver simplemente las más grandes y este es un costado, definitivamente. Este es tan solo un costado. Bien, bien, bien. Realmente, pues el estar aquí, enfrente de este monumento, de este carrilón, pues nos hace sentir la inmensidad, la grandiosidad del planeta, sobre todo. Y bueno, qué mejor toma esta que tener de fondo las nubes, el cielo de Dayton. Generalmente, siempre, siempre azul A reserva naturalmente de unas cuantas nubecitas que tenemos ahorita Nubes blancas, no de tormenta Pero que sí hacen un contraste muy, muy emotivo con lo que es El verde de la base del carrilón Y el fondo El fondo precisamente con las nubes blancas y un poquito más en la parte superior con un poco de nubes ya difuminadas en un color mucho más tenue e incluso un poquito más gris. Qué Suerte, la verdad, haber estado en este preciso momento cuando nuevamente pues las campanas del Carillon volvieron a sonar, a crear la música del Carillon. Realmente, como les comentaba, son escasos algunos segundos, pero en ocasiones es un poco más largo, más largo, más larguito, con mucho más tiempo. En este preciso momento me encuentro exactamente en un costado del carillon y como podemos apreciar allá al fondo se ven los edificios del centro de la ciudad lo que llamamos el downtown y girando girando girando girando un poquito hacia la izquierda bueno pues nos encontramos con un estadio que es precisamente el estadio de los flyers el equipo de basketball de la Universidad de Dayton. No alcanzamos a apreciarlo precisamente pero les comentaré que entre el punto donde yo estoy ubicado y el estadio la construcción o el edificio del estadio a la mitad se encuentra precisamente el río que es lo que divide la parte del parque y la zona del de estadio de los Flyers bien, seguimos girando, seguimos girando nuevamente y volvemos a encontrar la parte de lo que es la ciudad unos pequeños edificios que alcanzamos a apreciar ya al fondo y si sí, seguimos girando, si sí, seguimos girando bueno pues vemos vemos nuevamente la cantidad de árboles del que está rodeado este parque una cantidad tremenda pues le insisto y lo reitero Dayton a mi parecer siempre ha estado dentro de un pequeño bosque continuamos, continuamos, continuamos y esta es parte de la lateral de lo que es el carrilón. bien una placa una placa en concreto definitivamente que tiene el nombre del carrilón Beats Carrilón es el nombre de este parque Vamos a apreciar el parque es bastante grande quiero comentarles que cuenta con una extensión territorial de 65 acres 65 acres efectivamente comentándole brevemente un poquito de la historia del carillon Quiero comentarles lo siguiente Que el carrilón se restauró en el año de 1988 Cabe aclarar que fue construido en 1942 Pero reconstruido en 1988 Convirtiéndolo de un instrumento controlado por teclado electrónico A un carrilón mecánico tradicional con un teclado de batuta Interesante, interesante las modificaciones que se le han hecho a este monumento. Impresionante, impresionante y muy hermoso el recital escuchado. Realmente fuimos muy afortunados al coincidir en la hora y tiempo. Para poder apreciar el fantástico y hermoso sonido de las campanas. Naturalmente, en conjunto llamado el carrilón. lo que estamos viendo precisamente en este momento al frente es exactamente lo que yo les comentaba la diversidad de tonos que encontramos en esta época del año flores entre amarillitas, verdes y cafés contrastando con el verde de los demás arbolitos realmente la época cambiante del color de los árboles y de las flores esperamos que alcanzamos a apreciar un poco allá al centro efectivamente la tonalidad entre café rojo quizá y verde más que café es un rojo un rojizo efectivamente realmente es un contraste muy hermoso de colores seguimos girando seguimos girando y vemos que sí así es el contraste entre colores entre color sobre todo uno solo el verde es majestuoso y al fondo al fondo lo que vemos la Casa Museo del Carillon Park Hoy nos esperamos que les esté gustando mucho este video Definitivamente es una tarde muy agradable, muy hermosa, fresca sobre todo, no con un calor tan intenso como acostumbramos. Bien, lo que estamos viendo al fondo, precisamente, son ya no un desfile de patitos, sino efectivamente un conglomerado buscando comida. Bien, al fondo estamos viendo lo que es el, la casa, la casa de museo, o la casa museo del Carillon Park, en la cual se llegan a presentar diferentes actividades como eventos de conciertos de música y en su interior algunas exposiciones permanentes y algunas de ellas variantes pero eso ya será motivo de otro video definitivamente muy bien muy bien bueno pues haciendo y retomando un poco la historia de aquí del Carillon Park quiero comentarles que debe su existencia a la generosidad de coronel Ditz y de su esposa Edith Ditz. En la década de 1930, mientras ella viajaba por Brujas, ciudad de Bélgica, Edith, que era una consumada músico, encontró inspiración en la música de Carillon. Y ella soñaba con compartir esa música con la gente precisamente de aquí de Dayton. Bien, el sueño de Edith se hizo realidad y es lo que tenemos ahorita aquí en Carillon Park. Quiero comentarles también que bueno, en este lugar es un lugar emblemático dentro de la ciudad de Dayton. Se llegan a realizar también lo que son partidos de rugby, picnics y diferentes eventos al aire libre. Les comentaba yo de ya de los conciertos. La gente generalmente viene a caminar por estos lugares y algo muy muy importante. En la época navideña o en la época de invierno Precisamente carlos se convierte en el árbol más grande de aquí de la ciudad de Dayton El árbol de navidad Todo esto se ilumina pero ya será ocasión de presentarlo en otro video Cabe mencionar también que en ocasiones se llegan a presentar exhibiciones de autos clásicos o de autos antiguos Al fondo por lo que precisamente estamos viendo es el estadio o la arena de los Flyers, que es el equipo de básquetbol de la Universidad de Dayton. Y como les había comentado definitivamente entre lo que es la arena y ese lugar donde nos encontramos ahorita encontramos un río. Un río es lo que nos divide entre nosotros y la arena. Interesante, amigos, de verdad muy muy muy interesante. Espero que alcancemos a apreciar un poquito de lo que es al fondo, algunos edificios de la ciudad de Dayton, lo que es el downtown o el centro. Esperamos que, esperemos que lo puedan apreciar. Anteriormente ya habíamos hecho otras tomas, pero espero que en esta tarde, con un poquito menos de sol, podamos contemplarlo. me alegra, me alegra muchísimo encontrar una serie de contrastes entre lo que son los tonos de verde si alcanzamos a apreciar algunos árboles tienen un tono mucho más oscuro y otros un tono mucho más claro, entre amarillito café y verde, realmente es interesante algunas partes pues acabamos de apreciar que ya sean un poquito más café, quizá sea debido a los intensos calores que hemos estado viviendo no es una parte ya de pastito seco, pero no por eso, menos importante y sobre todo, muy, muy relajante. Muy bien, pues con esta imagen de fondo, precisamente de la Casa del Museo de Carlon Park, nos despedimos esperando que les, que les haya gustado este video y esperamos verlos en uno próximo. Ok, esperamos también sus comentarios, escribiéndonos y contándonos para ver qué les ha parecido este video. Denle like y suscríbanse, suscríbanse. Hasta pronto.